consecuencia de nuestro proyecto presentarlos el, el proyecto BODUSI. Contenidos digitales basados en módulos de enseñanza aprendizaje y autogestionados. Bueno, ¿qué es esto de módulos de enseñanza y aprendizaje autogestionados? La idea es basarse un poco en, en la educación a distancia, en el, en el, el learning ¿eh? ¿Eh? utilizar una plataforma como puede ser Moodle, nosotros aquí en el la conocemos bastante bien. Eh, entonces, la idea es que se va a crear los contenidos, los tienen que crear los alumnos junto con los profesores, que cambie ese rol. Digamos que ellos están acostumbrados a ese, rol, a ese rol del profesor que está al otro lado, entonces lo que quieren es que sean los alumnos los que creen el contenido y el profesor sea un mero facilitador. Sobre todo Moodle, porque Moodle es un sistema es un sistema de gestión de cursos.